¡Hola amigos del canal Random! Hemos decidido por petición popular hacer un remake de uno de nuestros vídeos con más visitas y en HD, Porque el antiguo la verdad es que se veía muy mal. Hoy hablaremos de... El cien pies humano. Dentro de vídeo. Comienza la película con un cirujano loco dentro de un coche. Apenado porque murieron los perros con los que hizo su primer cien pies. Pero si tanta tristeza te da, ¿por qué les hiciste esa putada? Ah, que estás triste porque te quedaste sin cien pies, perruno. ¡Maltratador! Llega un camionero y aparca detrás de su coche. En una mano lleva un rollo de papel y en la otra lleva un pedazo que ha arrancado. Y en la siguiente toma lleva el rollo y el trozo de papel en la misma mano. Además, si yo fuera por la carretera y me dieran ganas de poner un pepinelo, no se me ocurriría aparcar detrás de un coche. ¿Qué pasa? ¿Te gusta hacerlo acompañado? ¿Te gusta hacerlo con público? ¡Marrano! Dos chicas se pierden mientras iban en coche. Para colmo de males se les pincha una rueda. Así que las choteras se bajan del coche y se ponen a caminar. Pero en lugar de caminar por la carretera en busca de ayuda, se adentran en el bosque. Vamos a ver, alma de cántaro. Estáis perdidas en un país extranjero, del cual no sabéis el idioma, y os metéis de noche en un bosque. ¿Qué sentido tiene esto? Tras una hora caminando, una de las chicas pierde la paciencia y decide no caminar más. Y justamente cuando pasa eso, su amiga, casualmente, ve la luz de una casa. Y cuando van hacia ella, comienza a llover. ¡Qué de casualidades! Las chicas llaman a la puerta y el cirujano loco las deja pasar, asegurándose de que nadie haya visto cómo entraban. ¡Claro que sí, campeón! ¿Te crees que va a haber alguien ahí fuera en medio del bosque en plena noche y lloviendo? ¡Guau, eh! ¡Qué pinta de amable tiene! ¡Buah! Yo si estoy en medio del bosque y me recibe este tío, sin lugar a dudas, me meto en su casa, vamos. ¡Guau! ¿Quién no lo haría, eh? Una vez dentro, las chicas le piden que llame al servicio de emergencia de alquiler de automóviles, ya que hay que cambiar la rueda. Oye, Pimpinello, ¿no te parece muy raro que ya se les haya secado la ropa? ¡Si es que parece que solamente tienen mojado el pelo! El doctor les prepara un par de vasos de agua con unas pastillas para intentar drogarlas, pero a una de ellas se le derrama el agua antes de bebérsela toda. ¡Así es! podemos ver que al vaso de agua le queda un poco de agua. ¡Pero de repente y sin explicación, el vaso está medio lleno! ¡Realismo! La chica que se bebió su vaso de agua comienza a sentirse cansada y parece que se va a desmayar. Entonces el cirujano les dice que las ha drogado. ¡Ojo al vaso! ¡Vuelve a estar medio vacío! Total, que la chica se queda ahí intentando despertar a su amiga. ¿Por qué no huyes? ¡Ya no puedes hacer nada por ella! ¡Anda y que se joda! ¡Corre como el viento! Pues claro, al final los atrapa a las dos. Las chicas despiertan junto al tío que estaba cagando en el bosque, pero el doctor dice que no es compatible y lo mata. La primera que despierta intenta levantar la cabeza, pero al cambio de plano, ¡sorpresa! Ahora tiene una almohada perfectamente puesta en el cabecero. El cirujano ha capturado a un japonés y lo retiene junto a las dos chicas en el quirófano mientras les cuenta la operación que piensa realizarles. El tío este es un poco cabroncete, así seguro que no colaboran. Primero se da al japonés, y cuando va a sedar a una de las chicas, la otra intenta quitarse la correa con la ayuda de la boca. ¿Pero por qué no lo hiciste antes? ¿Podías haberte liberado y escapado cuando el doctor no estaba ahí? Finalmente la chica consigue escapar, pero cuando va a salir de la casa se encuentra que las puertas están cerradas. La chica mancha la puerta de sangre con su mano pero cambia el plano y su huella ha desaparecido. La casa del doctor Hyder parece un laberinto, así que la chica decide esconderse en una habitación y cerrar con llave, pero el doctor le sorprende y rompe el cristal. Y aquí vemos que se repite el mismo error de antes, puerta manchada de sangre que desaparece, pues porque sí, punto, es su cultura y hay que respetarla. De repente, abre una puerta y cae en una piscina. Pero vamos a ver, desgarramantas, si la piscina estaba a varios metros de la puerta, ¿no te ha dado tiempo a frenar? Si prácticamente ibas andando, y mira cómo cae. Claro, ve una piscina y se cree Neymar. El doctor se lo toma con tranquilidad e intenta convencer a la chica para que se quede quieta y se la con un disparo. Yo no tengo muy claro si en esta película los personajes no piensan o qué. Si le disparas, la chica se quedará inconsciente en la piscina y tendrás que meterte a por ella. Vamos, que lo mismo se te ahoga y adiós cien pies. Así que la chica se sumerge en el agua, pero se queda en el mismo sitio. ¿Por qué no buceas y te alejas de él para que no te dé? O al menos para intentar salir por el otro lado de la piscina. El doctor se cansa de jueguecitos y decide activar la cubierta de la piscina. Por cierto, ¿esto que hay en la pared? ¿Son manchas de sangre o qué? Recordemos que la chica se cayó a la piscina sin tocar la pared, la cual vemos que no está manchada. ¿Qué te ha pasado, señor director? ¡Tom Six! ¿A ti también te drogaron? Mientras espera a la chica hay un corte de electricidad y el doctor se va de allí para solucionarlo. Y deja a la chica ahí en la piscina, bajo la cubierta. Le da igual que se ahogue o que se escape. Él quiere arreglar las luces. ¿Será que le tiene miedo a la oscuridad? La chica sale de la piscina y se encuentra un ventanal roto, con lo que vuelve a por su amiga y se la lleva a rastras. Pero vamos a ver, piensa un poco. Tu amiga está sedada. ¿Dónde te la vas a llevar en esas condiciones? ¿Al bosque? ¿Te la vas a poner al hombro y a correr? Pues claro, te sedan a ti también. El doctor completa su operación y se viste de gala para dar la bienvenida a su cien pies humano. ¡Un momento, un momento! Si el quirófano estaba en la planta baja, ¿cómo los ha subido arriba él solo? ¡Eh! Has dicho subir arriba, ¿eh? No lo vas a subir abajo, ¡eh! ¡Inculto! Bueno amigos, si intentas corregir a alguien, lete un diccionario, ¿vale? Busca pleonasmo y me dejas en paz. Recordemos que no hay ningún ascensor, por la fuerza no los habría podido subir, porque este tío no tiene músculos ni para levantar una barra de pan, aparte de que los acaba de operar. El esfuerzo podría hacer que se abrieran las heridas y se separasen. Por la noche encierra a estos tres desgraciados en una jaula de la que no pueden salir por mucho que grite el japonés. El doctor empieza a tratarlos como si fueran un perro de tres piezas, los saca a pasear y quiere que le lleven el periódico. Así que el japonés reacciona como un perro, mordiéndole en la pierna. ¿Pero por qué le muerdes? ¿No hubiera sido mejor tirarlo al suelo y darle una paliza? Que a este tío le das un guantazo y ya no se levanta. El doctor está examinando a una de las chicas y descubre que tiene una importante infección, pero le interrumpe una llamada. Cuando va a responder, el japonés se pone a gritar, pero el doctor le dice que se calle y se calla. ¡Se calla! ¿Por qué no sigues gritando? ¿No quieres que te ayuden o es que te gusta hacer de locomotora? Resulta que era la policía, la cual viene a investigar la desaparición de varias personas y le piden ver qué esconde abajo. Pero como se niega, los policías, que parecen unos jubilados con mucho tiempo libre y un poquito trasnochados, dicen que conseguirán una orden de registro en 15 minutos. ¿Cómo que en 15 minutos? ¿Acaso hay un juez ahí viviendo en el bosque? Cuando el doctor vuelve al sótano, el japonés le ataca con un bisturí varias veces y se lo deja clavado en la pierna. ¿Podemos ver que de un plano a otro aparece mágicamente sangre en el pantalón del doctor. El japonés se lanza sobre él y le muerde el cuello, pero no lo entiendo, Podías haber cogido de nuevo el bisturí y seguir clavándoselo, pero no, prefieres darle un mordisco e irte de allí dejándolo vivo. Al huir se encuentran con una larga escalera que les costará mucho esfuerzo y dolor subir. Ya estamos con cosas que no cuadran, la jaula donde les encerraba está arriba, el jardín donde lo saca a pasear también está arriba, con la cantidad de veces que habrán subido esa escalera... ¿Por qué ahora les cuesta tanto trabajo? ¿O es que nunca antes la habían subido ni bajado y es una cagada enorme del guionista? Yo apuesto por lo segundo. La chica del centro guía al japonés a la habitación del ventanal roto, pero resulta que lo han arreglado y la cabeza del cien pies comienza a darle golpes con una lámpara. Pero aparece el cirujano loco con un bisturí en la boca, y el japonés, en lugar de usar la lámpara para defenderse, agarra un trozo pequeño de cristal. Inesperadamente, al japonés le entra la locura y se corta el cuello con el trozo de cristal. ¡Venga, a la fiesta del cliché! ¡El japonés se suicida! Ojo, y no se hace el Araquiri porque solo tenía un cristal. Y digo yo, ¿a qué mente brillante se le ocurre poner de locomotora a un tío que no sabe hablar inglés ni alemán? Así no hay forma de que se entere de lo que le dicen. La policía entra en la casa y buscan al doctor, el cual se ha quedado en el suelo de la habitación de la piscina. Pues sí que han sido rápidos en conseguir la orden de registro. ¿Y por qué no vienen con refuerzos sabiendo que el loco oculta algo? Uno de los policías aparece muerto en la piscina sin que sepamos realmente qué ha pasado. Pero ¿cómo va a quitarle la pistola a un policía si está ahí tirado en el suelo sin fuerzas para moverse? Total, que el cirujano dispara en dos ocasiones al policía el cual grita una vez por cada disparo, pero vemos que solamente tiene una herida de bala. Así que vamos a suponer que el primer grito fue porque le dio y el segundo porque se asustó. El poli dispara y mata al doctor. Luego se tira al agua para ver si se le pasa el dolor y vemos como el cuerpo del otro policía ha cambiado de posición. Por último, se muere la chica que estaba en la parte final del cien pies, quedando únicamente viva la del centro sin ninguna oportunidad de hacer nada. Así que ahora que murió su amiga, podrá hacer caca sin que nadie se le queje. ¡Pin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jason. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Cuéntamela! ¡Sácame de aquí, hijo puta! Este vídeo lo hemos editado en nuestro canal de Twitch. Así que si queréis ver en directo cómo editamos nuestros vídeos o cómo buscamos los errores, recordad: nuestro canal de Twitch es Pimpinelo Canal Random. Y cada semana dedicaremos varios días a la edición y al montaje de nuestros vídeos.